Y bueno, esta canción la elegí, nosotros teníamos la opción de elegir qué canción queríamos eh, reinterpretar. Entonces, esta canción que, que elegí no tenía música hasta donde yo lo, lo supe. Eh, y bueno, le puse una chilena guerrerense porque ocurre en Guerrero, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, además es una, una canción que se llama Guerrillero en principio. Pero bueno, como estamos en 2019 la canción se llama Guerrillero y Guerrillera y, y tiene una, y tiene una, una, una personaje eh, de, la, de la revolución que es Dolores Jiménez, que es de Aguascalientes, que, es, eh, que fue una, una luchadora maestra también, eh, que estuvo con Zapata. Y bueno, esto es una, un homenaje a ellos y a Rosendo. Muchas gracias. Señores, soy campesino del estado de Guerrero. Me quitaron mis derechos y me hicieron guerrillero. Señora, soy campesina y hoy me voy a dar pelea, voy contra los que asesinan y nos quitan nuestra tierra. Dejé a mi madre, a mis hijos, a mi pueblo querido, lo tengo que defender. Zapata, Zapata el gran idealista Dolores Jiménez de la tierra y libertad Dolores Jiménez, Dolores la gran idealista Zapata, Zapata de la tierra y libertad Los hombres y las mujeres de la gran revolución Dejaron grandes ejemplos a todita la nación, los jueces en la oficina ordenando lo que quieren, quitándole el pan al pobre y hasta la vida si pueden. Zapata, zapata, zapata el gran idealista, dolor. Jiménez de la tierra y libertad Dolores Jiménez Dolores la gran idealista Zapata Zapata de la tierra y libertad Madre mía de Guadalupe échame tu bendición que ya mi padre me dijo que de Dios tengo el perdón, zapata, zapata, zapata el gran idealista, dolores Jiménez en la tierra y libertad, zapata, zapata, zapata. De la tierra y libertad de la tierra y la libertad de la tierra y la libertad de la tierra y la libertad.